Chulo. Y estamos. Vamos a ir arriba a ver esa catarata. Repite que ha dicho caratata <risa> Vamos a ir ahí arriba a ver esa catarata. Catarata. Catarata. ¿Qué vamos a ver? Una catarata. Una catarata. A ver qué vamos a ver. Una Una qué? catarata catarata Caratata oh, okay. ¡Mamá que vamos a ver! Una papa ¡Bien! Lo estamos todavía hay mucho más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué... El que que no ¡Bien Blanca ha perdido por segunda vez el corro! No sé lo que me con la gorra Ayer fuimos en un bus turístico en Barcelona entonces se me voló el corro Era como un autobús que tenía por arriba se... si yo y así bueno como arriba y encajé la camisa entonces ya no tengo hello darkness my old friend otro vídeo de live que lo hacemos siempre en la caravana por algo que se llama tibes en y un, un, un arco iris con ruedas ven aquí y di que se, que se suscriban eso, si vi, pues, pues, mirando pues, la cámara pues, pues, sin rascarte podéis pues, suscribiros pues, um, cuando queráis mirando la cámara también, ¿no? pero, y también podéis hacer un canal es súper fácil y pues todavía no vayáis, vayáis solo era para recomendaros si queréis suscribiros mirad Pezuquito, que es el hoy y que yeah. es la campanita. Ya hemos visto las cateratas, pero nos dirigimos arriba, pero lo que hay. Luego hay un bar abajo del todo, por fin comemos. Bueno, y ahora vamos a subir. Tengo hambre. Y también. lo que comemos. Nos vamos a enseñar todo, si no la ahora, por si, Dale, dale, dale a ver qué pasa. No le ves, dale, dale el... a ver qué pasa. Eso eso? Aquí no. Ya no más, ¿A quién obedece más? tu padre o a tu madre? No, no, no. Que le dé. Le... Es por si viene un, un, un dinosaurio. y vamos a la pasada por el vamos buscarla hay que ir por ahí vamos a buscarla aquí por la fecha vamos a pasar por abajo de una cueva en un rato pasaremos pasaré okay, esta cueva se descubrió en el año 1800. Ahora, un poco, con poco, un poco, un y un un poco, un poco, y poco, un poco, un Thank <laughs> you. Mía, ¿Qué quieres, Abel? ¡A ver! ¡Madre mía, tú estás! Pues venga, tira, vamos Yo me hago, pis. ¡Venga, vamos! ¡Guau! Wow. ¿Qué Que ya no hemos pedido la comida. Lo podéis decir en los comentarios, si sabéis que tenemos. Y si no, pues te lo decimos ahora en el vídeo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Son de tortillas para patatas. Y yo me he pedido con ketchup y mayonesa. ¡Qué asco! Para disfrutar. A ver, por fin comió. de una Cuando terminemos Vamos a ver, después el la repaso. ¿Qué os estáis tomando, chicos? Cuidado. A ver. Sí, ver. Sí, ver. Dejadle en sí, paz. Vale, a Toma, a ver, sujétame esto un momento. Sí, como se cae al helado ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me lo clava! ¡Que me lo clava! <risa> Trae Eh, déjate un niño, hombre Se está comiendo tres. ¡Oye! A ver, me das un poco ¿Me das un poco, Abel? ¿Me das un poco, Abel? No. Sujeta esto un momento, Abel ¡Que me mata! ¡Que me, me, me, me mata! ¿Ha visto lo que ha hecho? ¿Ha visto lo que ha hecho? Como si fuera un puñal ha hecho así Y me lo ha grabado A ver, los papelajos, que estamos en un parque natural y no se puede tirar nada solo. Qué miedo da Creepy boy A ver me da un poco. No. ¿Qué has comido ya? Sí. ¿Cómo es rico? Mucho. Te olvidas limpiarte la boca, ¿no? ¿Qué? Hola chicos, ya hemos comido? Mira, de... sí, con el caballo. Ya por lo menos pasado antes. Vamos a comer las truchas para este comida. Y las truchas, miradlas, son gigantes mira mira mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. el ¿vale? Así. Oye, Abel. Me han dicho que eso sabe a regalí, prueba uno. No veo nada. ¿Prúbalo o? ¿Cómo sabes si no has probado? Pruébalo, Jairo. Mm. Willy, muy no rico? Comida, huele rico. cámara. Mira cómo huele. Una mierda. Venga, eh. No, no, no, no. Ahí están ahí. Son gordísimas. Me veo un poco. ¿Puedo usar ¿Qué, ¿qué, eh? ¿Qué va? Es que, bueno, no se enteran. no, que no se enterado, ¿no? Ahí panquita. No. no, eso es bandarismo. Los youtubers no pueden hacer esas cosas porque dan mal ejemplo. qué? Tirar cosas. ¿Por qué? ¿Cómo que ¿Por qué? ¿Por qué? Porque das mal ejemplo. ¿Por qué? Porque estás haciendo una cosa que está mal y te ríes ah, y, te pare y lo haces parecer divertido. ¿Por qué? Porque te voy a partir la boca como sigas preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? fin ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de pues, ¿no? sí. eh, ¿Qué? Sí, espera, que Que no la repases. Está bien, ¿no? Hasta luego. ¿Qué os ha parecido en la, la poesía de mamá? Un poco extraña A mí muy eh, tri... aburrido, le falta uno.